Pero ahora vamos a ver la parte médica, ¿no? ¿Qué le ocurre o qué le puede ocurrir a nuestro cuerpo cuando recibe una descarga eléctrica? Estamos en contacto ya con Marco Almerí, médico cardiólogo, por supuesto, para que nos dé los detalles. Doctor Almerí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días y Bien. también buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias por atendernos. Coméntenos, por favor, a raíz de lo que ha ocurrido en este local, en Puente Piedra, ¿qué le ocurre generalmente a nuestro cuerpo a recibir una descarga eléctrica? En las emergencias nosotros recibimos eh, pacientes que han tenido estas cargas eléctricas con múltiples lesiones, que van, por ejemplo, la asfixia, puede tener una fibrilación ventricular y paro cardíaco. También hemos recibido con pacientes con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. También, a, luego de los días subsiguientes, aparecen lesiones secundarias en riñón, en corazón, en cerebro, en la vista, como consecuencia... ...de estas descargas eléctricas y en otros casos también hemos tenido pacientes que se han electrocutado... ...de repente cuando están en escaleras y se y se caen con fracturas de cadera, fracturas de costillas... ...fracturas de hueso del, del cráneo, de manera uh -huh. que es, un, es muy variado y son muchas las, las consecuencias de, de sufrir una descarga eléctrica. Vamos a la asfixia. ¿Por qué se produce la asfixia? Porque hay que recordar que eh, la inspiración, el acto de tomar aire... Es activo, o sea, el músculo diafragma tiene que contraerse para que pueda ingresar el aire. Cuando ocurre la eh, descarga eléctrica, pues, tetaniza, detiene la acción del diafragma y la persona entra en asfixia y muerte. Uh -huh. También las quemaduras, que pueden ser eh, de segundo grado y hasta tercer grado, en casos eh, en que llegan a producir necrosis y muerte de los tejidos de la zona que ha entrado en contacto con la corriente eléctrica... Eh, ...tiene como característica estas quemaduras son profundas y no duelen... ...porque también se terminan lesionando el nervio que es el encargado de transmitir dolor... ...y por tanto eh, eh, la persona no, no siente dolor. Pero lo más grave de todo ocurre a nivel cardiológico... ...porque recordemos que el corazón funciona con energía eléctrica... ...pero uh -huh. a un determinado voltaje, estas grandes descargas de voltaje de 220 milivoltos ...que circulan por los cables que tenemos en casa... Eh, resulta que provocan un detenimiento, una parada en el marcapaso que nosotros tenemos en el marcapaso natural, conllevando a asistolia, al, al detenimiento del funcionamiento cardíaco o a una fibrilación ventricular, que es una contracción desordenada del corazón, que subsiguiente, luego de cinco minutos, va a, a provocar la muerte. Eh, cerebral, es decir, primero la muerte del cerebro que no, no resiste más de cinco minutos sin recibir el aporte sanguíneo claro. y luego vendrá la muerte biológica, es decir que todo el organismo eh, son consecuencias muy graves y, y si no se tiene a la mano los implementos para poder ayudar a los pacientes como por ejemplo un desfibrilador eh, pues seguramente que poco vamos a poder hacer para ayudarlos Claro, y, y en este caso, por ejemplo, doctor, hubo dos víctimas, ¿no? Uno mortal, hablamos de Alejandro Gamero, de 26 años, quien eh, fallece a raíz de este tema, y su hermano de 14, que justo hemos estado en contacto con el director del hospital de Puente Piedra, y lo que nos ha dicho es que aparentemente está fuera de peligro. Es más, eh, el, el director dijo que calcula que en un par de días hasta podría ser dado de alta. Esto es... ¿Digamos, en un procedimiento común o habría que tener no, más, no, no, más no. en observación, digamos, a un paciente con estas eh, con esta descarga eléctrica que ha sufrido? Eh, yo creo que lo están subestimando, ¿no? Lo que pasa es que es, es una persona joven, los jóvenes dan señales de recuperación engañosa, de que pareciera de que efectivamente se han recuperado rápidamente y no lo son y eso se debe a la vitalidad que tienen. Miren, es tan grave como lo siguiente. La descarga eléctrica provoca muerte de muchas eh, células, entre ellas las células musculares del cuerpo, que son millones. Uh -huh. Esta muerte de las células musculares provoca la liberación de una sustancia que está dentro de la célula muscular llamada mioglobina. Esta mioglobina entra a circular a la sangre y tiene que ser eliminada del cuerpo a través de la orina. Es decir, que quien tiene que filtrarlo es el riñón. Pero como son proteínas grandes, terminan taponando el riñón y llevando a insuficiencia renal ...que también puede ser mortal. Entonces, se requiere que en las, en las siguientes semanas... ...el paciente tenga que estar permanentemente hidratado... ...es decir, recibir mucho volumen a través de la vena... ...a través de una venoclisis... ...para que ese, ese líquido en exceso que se le pone al niño... sirva para diluir la mioglobina... ...y pueda ser filtrada sin provocar el taponamiento renal. Ajá. También, en la semana siguiente voy a, vamos, podemos encontrar... ...los trastornos cardiovasculares... ...es decir, que ocurría la descarga... ...puede producir inmediatamente una parada cardíaca... ...pero también lo puede producir unas una semana o dos semanas después... ...claro que sí, puede, pueden entrar a una conducción auriculoventricular... ...e intraventricular errática, aberrante... ...y puede llevar también a un problema de paro cardíaco... ...también no se olvide de los trastornos nerviosos... ...pero frecuentemente toda víctima de un choque eléctrico... ...sufre frecuentemente trastornos nerviosos relacionados con... ...pequeñas hemorragias que han ocurrido en el cerebro fruto de la desintegración del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. No, uh -huh. Además, no se olvide que también hay trastornos sensoriales, o sea, de la vista puede haber edema de la retina, y eso puede provocar alteración de la visión y en muchos casos incluso pérdida de la vista. Pero no se olvide que también afecta el oído. Hay mucha gente que ha terminado sorda semanas después de haber teni de tenido una descarga eléctrica porque esta descarga eléctrica afecta el sistema de conducción, auditiva y puede llevar incluso a sordera total. Entonces, muy alegremente, a 48 horas no se puede dar de alta pues a una persona, y menos Ajá. a un joven, que cuya vitalidad nos puede engañar de que sí ya se recuperó completamente y las consecuencias las vemos dos o tres semanas después. Eso es lo que nos llamaba la atención, ¿no? De la, de la forma como contaba las cosas o decía las cosas el director... ...de este hospital. En todo caso, la, la, la recomendación sería... ...mantenerlo permanentemente en observación a este adolescente... ...y, y que continúe todavía hospitalizado, Y ¿no? hidratación, no se olvide. Una consecuencia muy lamentable sería... ...que pierda los riñones por taponamiento. Eso se llama uh -huh. insuficiencia renal aguda... ...por uh -huh. por liberación de mioglobina después de una descarga eléctrica. Eso es un tema que no es una, no es una cosa rara. Él debe tener, el director... De repente no es de la especialidad, pero él debe tener cardiólogos, debe tener emergencistas, a quienes debe de consultar cuáles son las consecuencias de una descarga eléctrica una o dos semanas después. Uh -huh. Y después de eso, recién opinar. Perfecto. Bien, doctor Almerí, muchas gracias. Como siempre, muy claro en sus conceptos. Ahí estaba el doctor Marco Almerí, cardiólogo. Claro. Muy buenos días, doctor. Y eh, bueno, este adolescente de 14 años debería continuar según nos ha referido este especialista, entonces en permanente observación, muchísima hidratación, algunos de los órganos importantes que podrían resultar eh, dañados a raíz de esta descarga, lo ha dicho el doctor Almerí, es el riñón y también el corazón. Así que atención con todos estos detalles, hay que continuar observando entonces este adolescente porque sin duda ha sufrido una situación Bastante grave. 10 y 35 de la mañana y vamos ahora a cambiar de información. Vamos a contarles...